Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Estaba justo viendo una noticia Tengo esta cara de sueño, ¿se me nota un poquito? Si sí, no, si sí, me acabo de levantar recién, son las 13 eh, Así que, nada, estoy, estoy con un poquito de sueño Con esta voz de dormido también, por supuesto Pero tenemos un tema que quiero tratar con ustedes, claro que sí Y tiene que ver con esto Que lo prometido es deuda, he dicho en los directos Que íbamos a ver el tema de ¿Qué tan que sacar la recompensa de lo que sería... La expedición de Frontline o línea de frente, chicos. Y tenemos que hemos completado todos los eventos de esta etapa, como de todas las etapas de la expedición 2020 de Frontline. Y tenemos que sacar uno de los tres vehículos. Y muchos, muchos, muchos eh, tanquistas, muchos comandantes, muchos jugadores, muchos players, como ustedes quieran decirle, están en la gran duda de qué tanque sacar. Y yo también, y yo también, no es una duda pura y exclusivamente de ustedes sino que también es eh, mía esa duda esperen que este cosito aquí ahí va perfecto de todos los chicos que han donado de paso abajo chicos tienen los links si quieren donar y quieren estar aquí arriba en la parte uy corrito en la parte dorada de el channel ahí en, en, en el camino a la gloria del channel muy agradecido con, con la gente que ha donado y todos los chicos eh, que que han colaborado para que el canal crezca día tras día. También les dejo de paso abajo link del grupo de WhatsApp y link del Discord. Ahí siempre que tengan alguna duda, alguna consulta en el link de Discord, pueden consultar. Hay chicos que son muy buenos jugando. Somos casi 500 personas en el, en el Discord. Entonces pueden hacer una consulta. Yo respondo, soy interactivo. Eh, hay un montón de... Un montonazo de gente, imagínense, 500 jugadores de los cuales muchos son muy pros y si tienen alguna duda, alguna consulta la tiran ahí y los chicos responden y si no la respondo yo y si no la responderá quien sea. Bueno, nos metemos aquí en el video. Ya dicho lo dicho, nos metemos aquí. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Nando? ¿Nos sacamos el Face One, el Shear 4 o el 777 versión 2? Bueno, eso es un gran eh, una gran cuestión. Vamos primero lo primero. El el Face One es un vehículo... Vamos a hacer la... Acá les puse la comparativa. Vamos a hacer directamente... La comparación, eh. Nos vamos acá a comparar. Y vamos a ver que... Eh, están los vehículos configurados. Y podemos ver que... El daño promedio por disparo... Lo lleva... Lleva el más alto, el 777 versión 2, ¿bien? La penetración promedio... Eh, todos tienen hit como munición premium. El 777... Lleva munición AP A ver, no, no recuerdo El Face, también eh, También AP Y el Sharp creo que tiene APCR tiene, Exactamente Tiene APCR como munición principal Lo que le da Un, un sablazo mucho más rápido eh, Siempre la munición APCR Es más rápida que la AP <coughs> eh, Tiene una penetración promedio De 264 el Shared el Phase 1 258 y 258 el 777-2. Pero el Jarfuter pega 390. Ahora, la cuestión de este cañón es que tiene cuatro proyectiles en la recámara. bien ¿Cuál es el gran hándicap de este? ¿Cuál es el problema de este cañón? Que dispara los proyectiles cada cuatro segundos. Eso es un pequeño inconveniente. Recuerden, por ejemplo, los que han jugado la línea de los franceses que... La línea de los pesados franceses, por ejemplo, el 50-100, tarda 2.74 entre proyectil y proyectil. Con lo cual, a veces, cuando salís de una esquina para pegar eh, los, los tiros, ten en cuenta que lo más probable es que seguramente te lleves alguno de regalo si pegás cada 2.7. O sea, cada casi 3 segundos. Y recuerdo que era una recarga muy larga. Ten en cuenta que acá pegás cada 4 segundos. No voy a decir el doble, pero... Casi, casi. Eh, ese es un gran tema. Después, bueno, tenemos unos 35 segundos que no me parece... Me parece... Está bien, es normal, digamos. Pegas tus cuatro tiros y, y te vas. También es cierto, como el lado positivo, que pegas Vamos a redondear. en unos 400, ponele más o menos. Pegas 390, pero redondeamos en unos 400. Por 4 son 1600 si pegas todo un cargador. Eh, es que, como emboscador, como digamos, para salir de una esquina y hacer plan, plan, plan, plan, plan y te vas, no sirve. No sirve porque vas a pegar plan, plan, plan. O sea, fíjate que es mucho el tiempo que tenés entre proyectil y proyectil. Eh, si sí puedes asumir un tiro, si es que el otro no es una FB215B183, por supuesto, tengo un Japan 100 que te vas a comer 1100 de daño, pero te puedes capaz que, depende a quién agarres, puede ser que agarres un tanque de tier 8 que no pegue tanto, que pegue unos 250 más o menos, cada 7 segundos. Entonces, en ese caso, puede ser que puedas eh, salir y asumir un tiro y pegarle dos vos, y le vas a estar pegando unos 800. Te vas, recargás y haces lo mismo. Yo creo que este tanque, lo estuve hablando con con gente que lo ha sacado. Y, y llegamos creo que a una conclusión, creo digamos por el tema, fíjense la velocidad de apuntamiento, la dispersión que tiene. Creo que es eh, algo así como una buena, una buena opción de utilizarlo, sería una especie de Leopard. Creo que estaría bueno utilizar este tanque. Ustedes saben que el Leopard es el mediano alemán. Eh, que lo que hace es básicamente jugar en una tercera línea. Porque fíjense eh, lo que es el blindaje del chasis. 55, 40, 40. 140, 90, 90. O sea, te va a entrar todo. no no tenés, Casi que no tenés chances de rebotar absolutamente nada, chicos. Entonces, eh, creo que por la dispersión que tiene de 0,30... Por la velocidad de apuntamiento de 1.9. O sea, estás muy preciso. Cierra la retícula muy rápido. O sea que podés pegar. Tenés que parar tus 4 segundos. Ya cerraste la retícula. Porque cerraste en 1.9. Ya hace 2 segundos que casi cerraste la retícula. Con lo cual ya tenés tiro claro a tu, a tu enemigo. Podríamos decirlo así. Entonces, creo que en ese sentido... Esperen que corro la camarita para aquí. Porque ahí molesta, me parece. Ahí va. Entonces, creo que en ese sentido estaría... Estaría bueno, me parece, eh, utilizar este tanque. Después lo que tiene que ver con el face One es el típico americano torretero. Tipo T-34, tipo... T-32, mmm, ponele... Eh, es tipo el Renegade... Es, es, es, o sea, es ese estilo de, de, de tanque, por decirlo así. Entonces... Eh, trata de este vehículo siempre sacarlo mmm, tratando de torretear. Fíjense que la cúpula del comandante que tiene no es tan grande, o sea, si bien eh, tiene una cúpula, pero no es exageradamente grande como podría ser la del Renegade, la del Renegade. Fíjense que la del Renegade eh, es otro hándicap que tiene ese tanque porque lamentablemente podría ser un excelente tanque, un excelente torretero, pero le metieron este coso acá arriba que realmente eh, hace que estés muy limitado en el en el cara a cara, en el face to face, digamos, ¿no? Cuando estás cerquita del otro, a 30, 40, 50, 70 metros... Es que el otro te apunta directamente arriba, porque... Ya está, es así. No, no tenés posibilidades con respecto a eso. Eh, ¿Qué más podemos decir del face eh, one? Bueno, dijimos que pega 400, recarga en unos 9 segundos. Eh, gira el cañón bastante rápido, podríamos decir. Buena depresión de cañón... Un DPM bastante aceptable, digamos, por lo que pega y por lo que recarga. O sea, está bueno el face One. Eh, torreta 292. Vas a poder hacerle frente a algunos tier 10. Solamente va a ser cuestión de que no te expongas más de lo, de lo debido y que no te quedes quieto. No te quedes quieto porque te apuntan a la cúpula con una hit y te la van a clavar. Rey. Muévete, muévete o oh, reina. Potencia de motor. Perdón, eh, me olvidé de decir la potencia de motor del Jar Future 22,71 y llega a unos 60 km por hora y en reversa 20, con lo cual tiene una excelente movilidad. Es un falso es un falso mediano, es más tirando a un ligero, es un híbrido. Es, creo que este tanque, el Jar Future, es un híbrido por todos lados. Por todos lados es un híbrido, porque no tenés nada de blindaje eh, como si fueras un ligero. Tenés excelente movilidad como si fueras un ligero medio-medio. Porque tampoco es lo más rápido del mundo. Pero para ser un medio se mueve bien. Para ser un ligero va medio pesadete. Pero es que está muy bien. Um, los puntos de vida, 1750. No está mal, porque fíjate que el Phase One tiene 1800. Y el 777, 1850. Um, ¿Qué más? Blindaje, 120 del Face, 290 de Torreta. Se mueve a unos 15,85. El 7772, 14,82. Blindaje del 777 versión 2, 132. Un poquito más que el Phase One, 115. Acá fíjate que Las Palmas se la lleva casi por completo el 777 versión 2. Um, a mí no me pareció para nada un mal tanque este, ¿eh? el 772. Ojo. Ayer me preguntaban, ¿Cherando, eh, no sé qué, cuál es mejor? Ojo con el 777 versión 2 No me parece para nada malo Para nada Me pareció un tanque bastante bueno Le haría falta un poquito más de precisión Un poquito más Para que esté al nivel del Phase 1 O incluso el del Future Creo que la cuestión, digamos Depende por supuesto de las manos y la habilidad de cada uno Pero creo que va por este lado Va por Shard Future Un escalón por debajo del Phase Como lo puse acá Y un escalón por debajo del 777 Ahora, los tres para mí son muy buenos tanques Usado por supuesto en buenas manos Creo que en buenas manos son tanques que Pueden hacer la diferencia eh, Por supuesto si te vas con el phase 1 eh, A un lugar en vez de torretear a la ciudad Obviamente si no hay otro lugar te vas a la ciudad Pero digo, si eh, tenés la posibilidad De torretear y vas a exponer el chasis a, Para que todo el mundo te entre con este Chasis de bebé que tenés 120 En tier 9 y en tier 10 sabes que No te digo todo el mundo pero muchos te van a tirar hit Con lo cual en el chasis Te va a entrar hasta todo el mundo, hasta mi abuelita te entra con el chasis en el chasis. Entonces, la vas a pasar mal. Eh, y el 777 en ese sentido es más versátil porque vas a aguantar un poquito más los tiros. Es un poco más durete y eh, tiene buena depresión de cañón, digamos, para hacer un pesado. Menos 6 grados de depresión no está mal, chicos. No está nada mal. Fíjense que hay un video que hice en Fiordos, si no mal recuerdo, donde el tanque lo puse de lateral para sacar la torreta para que tenga la mayor... Inclinación posible el, el cañón, entonces Me fue bastante, bastante útil Porque reboté un montonazo de tiros eh, La cuestión es ¿Cuál voy a sacar de todos estos? Se estarán preguntando ustedes eh, La potencia 14,82 Tampoco es de lo más lento, casi unos 15 No está mal chicos, no está nada mal La verdad es que no está mal um... Rango de visión, 547 de Shardfooter Lo equipé con binoculares, claro, claro Sí, sí, sí, como así Para usarlo en una tercera línea, Olvídate. Tenés la movilidad, si no, si te gusta más Ir al frente, moverte, girar Dar luz a los eh, aliados y demás Pero recordá que pegás cada 4 segundos Eso es un tema Si estás muy ahí en el, en el meollo en el, en el lío, en el quilombo Rango de visión, bueno, sí, son pesados No, no le podemos pedir realmente mucho Eh... Es así, es lo que hay. Camuflaje, tenés 618 con el sharp filter, no está mal. La verdad que no está para nada mal. Si lo, usas, si lo usas en tercera línea está bastante, bastante bien. Bueno chicos, yo creo sinceramente, es mi opinión, es mi visión de las cosas y creo realmente que voy a sacar. Eh... Es que todavía sigo en dudas. Pero bueno, no importa, vamos a ir a... Hay que poner el pecho a las balas y vamos a elegir uno de los tres. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es elegir este tanque. Desarrollado a partir de 1951 la ventaja de los vehículos de cuatro orugas, en tanto su capacidad para seguir moviéndose con dos orugas dañadas, como llevar un anillo de rodadura de gran diámetro en la torreta. Tras examinar el proyecto se solicitó a Associated Engineers Inc., que desarrollara una segunda variante Con otro sistema de orugas Con un propulsor a cada lado Solo existió en los planos Claro, bueno, fíjense aquí Como está diagramado esto Podríamos decirlo, ¿no? Ya acá le veo un punto débil De lateral, obviamente Hay que tener mucho cuidado con eso Y vamos a comprarlo, chicos Yeah, ya está Vamos a A comprar el vehículo Cerramos esto Transacción financiera, el Face One Lo hemos comprado, chicos eh, Ah, me dio tripulación Me encanta que me dé tripulación porque No tengo para mandar La litera, a ver, quitarte la tripulación Ah, sí tenía lugar En las literas, Te esperen que lo equipo Y así no los hago para el tiempo y vamos directamente Al campo de batalla Bueno chicos, a ver, maldito mosquito Eh, ¿Quién kill me está lleno de mosquitos? Bueno, eh, acá tienen la tripulación del Renegade. Una cosa. Pongo esta parte básicamente para los que le interesa eh, ver por qué equipo cada cosa y por qué hay un mosquito aquí. Eh, perdón, pero tengo un toque con el tema de los mosquitos. Eh, los odio. Bueno, barra de carga de cañón de calibre grande. ¿Por qué? Hay que reducir el tiempo de carga, chicos. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. En todos los tanques donde puedas ponerle barra de cañón, de calibre, de carga grande, le metes eso. Grande, mediano, chico, lo que sea, no importa. Chico no hay, pero mediano y grande. Eso, por un lado. Equipamos. Comprar 500.000 créditos. Maldito mosquito. Eh... No, no lo agarré. Bueno. Barra de carga. Perfecto. Estabilizador vertical. ¿Por qué el estabilizador vertical? Te da 20% más de precisión. ¿20% era? A ver. 20% a la precisión en movimiento y rotación de la torreta. Fíjense el gráfico que les haces acá. Apretan Alt y te das cuenta cuando mueves la torreta. Sin el estabilizador es a la izquierda. Con el estabilizador a la derecha. Fíjense la retícula lo que es muy abierta a un lado. Y del otro lado bastante cerradita. Entonces te hace ser más preciso. Ser más preciso significa pegar los tiros. ¿Bien? Y por último... Este ya es más discutible Acá ya pueden poner lo que quieran, ya los dejo libres Para que puedan poner lo que se les ocurra Bien, no me pongan en red de camuflaje Por favor, les pido eh, Estamos recargando unos 9,49 uh -huh. Recuerden que no tenemos hermanos de armas Me falta acá entrenarlo todavía eh, ya, lo, ya lo sacaré Pondré alguno de los libritos de tripulación Que tengo por ahí, un par, ¿no? Creo, sí, tenemos 6 libros, así que después los voy a entrenar Aunque sea, le voy a meter uno o dos libros Y ya está ¿Qué más quería decirles y el último en cuanto cerramos en 2.4 tenemos muchas habilidades como para ponerle la ventilación y la verdad que por el momento no hace que sea un poquito más preciso la ventilación sí pero la ventilación yo la recomiendo cuando tenés por lo menos las dos habilidades completas en este caso podría poner la ventilación sí, lo haré no lo sé por qué porque quiero cerrar retícula antes si bien hay que ser lo más preciso posible. Y si le pones la ventilación. Por eso digo. Esta es bastante discutible. Yo. Puedes elegir entre apuntamiento. O ventilación. Eh, la ventilación hace que seas. Un poquito que el tanque. Eh, claro que el tanque tenga en realidad. Unas, eh, unos parámetros mejorados. Pero como tengo solamente dos habilidades. Por el momento le voy a poner el apuntamiento. Después se lo quitaré. Después se lo quitaré cuando complete hermanos de armas. Y ahí le pondré la ventilación. ¿Bien? Porque el apuntamiento mejorado es muy específico. Y sirve solamente para el apuntamiento. Entonces es como que está bastante limitado. Así lo... lo digamos, creo que es la forma estándar. Con 22 proyectiles AP. 15 hit. 3 HE. Tal vez podremos poner algún que otro más HE. Eh, por si las moscas. Pero está bien. Llevamos 3. Básicamente no está No está tan mal. Y esto creo que es más o menos la equipación estándar que podríamos llevar. En el peor de los casos, digamos, si tenés una tripo más o menos buena, puedes eh, poner acá los bomberos. Eh, y directamente acá le pones lo que sería la cajita de coca. Fíjense que recargamos eh, en 9 segundos. Tenemos un DPM de 2600, dispersión de 0.35. Y si a esto le sumas la ventilación con hermanos de armas... El tanque pasa a ser ya realmente Bastante, bastante peligroso chicos eh, Creo que, que en ese sentido ahí se pone bastante, bastante heavy Vamos a tirar batalla eh, Vamos, yo creo que vamos a tener que esperar un ratito Porque hay poca gente en Sudamérica Pero bueno, de última Ahora voy a cortar el video Y en cuanto ya entramos al campo de batalla Directamente lo lanzo porque no les voy a hacer esperar Tres minutos de de, de, de de espera acá para jugar sin cola Nos vemos en el campo de batalla Bueno, amigos, estamos acá entonces. Um, en lo que sería. Eh, Erlenberg. Estamos aquí en Erlenberg. Todos en, marcha. en la partida de tier 8 y tier 9, vamos a meternos aquí en la City. Eh, artillerías no hay. Eso es muy, muy bueno. el 4 claro, hay que tener mucho cuidado porque estamos solos el T10 está atrás, no sé qué está haciendo está medio paviando ahí No me mucho no me convence no sé si está desficado me parece Monio. El Tiger está por aquel lado 32 de la pared, allá en el lateral Están, están de allá vehículo enemigo dañado. Y acá también, están en todos lados cabeza dura el IS-6, man. Bueno, se lo llevó a quien... Ah, estaba tirando el luz. Corre, corre, bro Acá hay que hacer daño, sí o sí o perdemos la partida. Corre, correte, correte déjame avanzar ahí. Tenemos rejo y ah, precisión reducida, blindaje perforado por una dañina. Hay que bajar un cañón, y segundo me voy. Chicos, ayuda. No, no hay, no hay, no hay, dañado. No. No. No. Chabón Más no podía hacer No, estaba con cuántos? Con cuántos estaba ahí, man Oh, Dios Dios Qué partida, man Qué partida Uf, No sabía qué hacer ya <risa> Pegué el tiro y me fui a la miércoles y sí Claro, chicos Qué quiere que haga? Y si estoy entre cinco, man Agarra, pegás un tiro y te vas Te vas al toque, pollo Bueno, vamos a terminar de ver la partida de los compis A ver qué hacen A ver si pueden ayudar Nada, no, el ese 2-2 completo de vida, bueno, completo de vida. ¿Sabés qué bien me hubiese venido ese chabón en la ciudad? Eso es lo que no tienen que hacer, chicos. Estas son las cosas que no tienen que hacer con un pesado. Mirá a dónde va, a dónde va, bro. Decime que tenés menos de mil batallas. No, tenés mil batallas. A ver, yo no critico a los jugadores del WOT, ¿bien? Porque yo también me mando mis cagadas. Pero esto es lo que no puede pasar, man. Esto no, puede, no puedes hacer esto. No puedes estar con un pesado yéndote atrás a la base a campear atrás de todo. Tendrás que haber pegado tus tiros cuando el otro, cuando yo, que asumí el rol de top tier, de tier 9, y estaba con cinco chabones alrededor, tenía eh, el IS-2 enemigo, tenía el Type, tenía el IS-6, tenía el 257, tenía. no sé, es que alguno más que habría por ahí también, supongo, no sé. El ISM, me lo bajé un cañón. Y la tenés acá tirando, de lejos. Pero si es que no tenés visión, bro. No tenés precisión. Tú tenés un doble cañón justamente para eso. Para estar a bocajarro del enemigo. Y para meterle bomba. ¿Entendés? Para eso tenés un doble cañón. No para tirar a 600 metros. Pero bueno, no importa. Ya está, ¿qué va a hacer? Ya, la partida. Pero por estas cosas las partidas se terminan perdiendo a veces. Mirá, el Tortoise solo Mirá donde terminé muriendo yo O sea, después de haber estado peleando del otro lado El Tortoise se la banca decir sí que es el Tortoise Pero este, este de acá Es que se merece un reporte, boludo Se merece un reporte ¿Qué hace ahí, bro? Anda, este de acá Este de acá tiene que estar Este de ahí tiene que estar acá ¿Ves? Ayudándolo Mira el IS-2 puede estar matando al Bachat Y el Tortoise se encarga del Centurion Listo Ya está que juega en equipo, man. Tampoco puede dejar morir hacia el aliado. Ahí está, lo traquea. Mirá, ya está. Depredador Bat, la verdad te felicito, man. Sos crack. Decide salir, me voy a decir. Encima, tipo A0, ¿te fuiste? A, A0, man. ¿Qué, qué haces en A0? Cuando quedan dos por matar. Anda a buscarlo de Ultima. Tenés toda la vida, bro. 6.000 batallas. Y ojo, yo tampoco soy el genio acá del mundo, ni soy un chabón normal que juega al bot, punto, nada más. No, no, acá no, yo no tengo ni estadísticas, ni números, ni nada, soy un chabón recontra común, re común. Se comió un tiro. O sea que está acá, la 130PM. O está acá. No, tiene que estar ahí. O está acá. Pero vayan a capturar, anda a capturar, Rey, no la vayas a buscar. Si tiene binocular te va a detectar antes de que... Antes de que la vida te vas a comer otra bomba. Una no ¿De dónde? No lo vi, no lo vi. Creo que fue... O oh, pues... Ok. Sí, sí, es que la tenés de frente. Por eso cuando tenés... y listo, bueno, no sé. Yo le pondría capt directamente, porque, o sea, el Tortoise y la Lorraine... Tampoco es que... No sé, sean una... Una saeta moviéndose. Tampoco que son mariposas que van y... Partida larga, justo que se hizo. El Lorrain cree que la va a ver a la a la Azul que tiene binoculares, que está escondida atrás de un arbusto. El Lorrain piensa que la va a ver antes. A ver, vamos a ver. Bueno, tiene 28.000 batallas, por lo menos sabe, supongo que sabrá lo que hace. Yo sinceramente, me diga que yo soy de los que no capturan y voy siempre a. Voy siempre al frente. Yo, a mí nunca no me vas a ver. Eh. Siempre jodemos con los chicos que. Eh, que es un campero, que campeando, no sé qué. Pero. Pero que en este caso no te.. Salvo que vayan dos a buscarlo y que uno se come el tiro y el otro lo detecta y le pega, ahí es otra cosa. Pero solo irlo a buscarlo no es muy recomendable. Porque el IS2. No está, tipo, inclinándose para pegar por si el Rein le pega. O sea, la Lallorraine la van a volar de un tiro. A ver. Sí, sí, es que está en la cúspide atrás de un arbusto. Por eso decía, vayan a capturar. Ojo que se puede haber ido. Ahí está, ahí está. Todavía y como se por eso digo que no, que no hay que hacer eso, chicos. No, no, no es lo recomendable. Ahí tenés IS2. Pégale un tirillo. No, doble cañón no, doble cañón no, por favor. Pégale a uno, asegura el tiro y después tirase el otro. No, no, doble cañón no. Movete, móvete, móvete. Bien, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, que es lenta, para atrás, que es lenta. Para atrás, para atrás, para atrás. Bien, bien, bien. <ríe> Lo está haciendo muy bien ahí. Está torreteando ahí. Déjala que se asome, un tiro más. No recarga, Por favor, por favor. <ríe> Qué sufrimiento esta partida, chaval. Va a buscarla, obviamente. 10 segundos, 10 segundos. Vamos, vamos, Tortoise. GG, no, no fue GG. No, la jugamos mal. No, no fue GG, para nada. Ganeamos. Sí, ganamos. <risa> de las partidas más emocionantes que he jugado últimamente, te digo. Terminé con los nervios de punta, te digo. Mother of God, Mother of God, mamita querida. Bueno chicos ahora vamos a ver los results, Chabón. Got the flow. Eh, Maestría de segunda, bien. Vamos a aplicar el por 5 claro que sí. Bueno, hemos obtenido la maestría de, de segunda. Nos dieron: ¿qué? Eh, rompehuesos, duelista, disparar a matar, maestro tirador, tirador experto. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, eh, 4298 con el face one. Es que está está bien, el tanque está bien. A ver, nuestro querido amigo, ¿ves? 1484, bueno, no, no. ¿No tan mal. Me ha cagado, me ha cagado. Stauffenberg. Es bueno, juega bien Stauffenberg. Stauffenberg del Clan X-Ray. De los amigos de X-Ray. Eh, juega bien, juega bien. Es bueno. Eh... le mando un saludo enorme a, la, a, la, a los chicos de X-Ray. De X eh, bueno. Hemos ganado 27.000 limpios. Hemos tirado también bastante orito ahí porque estábamos muy solos. Ahí les recomiendo que si, si tenés que tirar oro, tirálo. Como tenés que asegurar el tiro, aseguralo y ya estás, estás entre 5 o 6. Bueno chicos, a ver, por no tirar oro, prefiero morir sin pegar un tiranada. Tira oro y a mansalva, chicos. Que sea lo que Dios quiera. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan... Eh, que lo hayan degustado. Espero que les haya servido por lo menos. Y bueno, eso chicos, los queridos. Gracias, gracias totales. Suscríbanse al canal, dejen ese like y nos vemos en la próxima. Cima, chau chau.